No sé cómo pasa la presentación. Eh, ah. eh, eh. ¿La presentación. ahí abajo? Gracias. Adelante, atrás y puntero. Adelante, adelante. Bueno. Adelante, atrás y puntero. Okay. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buen día a todos. La idea es compartir con ustedes la experiencia que tuvimos para implementar IPv6 en la red de Telecom Argentina. Eh, mi nombre es Sergio Bustamante. Yo trabajo en el área de transformación de redes dentro de Telecom. Y, bueno, eh, acá la idea es compartir con ustedes un poco cómo fue el proceso, cuáles son las decisiones que fuimos tomando en el camino y cómo es, Digamos, cómo, eh, cómo fuimos transitando esa transformación, esa evolución hacia IPv6 hasta el día de hoy. Eh, el primer digamos, el, los motivadores que tuvimos fueron un poco lo que se habla normalmente aquí en esta sala, que es la, el agotamiento de las direcciones IPv4. Eh, también que a medida que vamos evolucionando se van duplicando cada cinco años los dispositivos que están conectados a red, entonces, si queremos sostenernos en el tiempo, como una compañía tan grande como la que es Telecom, donde tiene muchos millones de clientes, y empiezan a surgir servicios como 5G, como IoT, digamos, con el direccionamiento IPv4 que tenemos, no nos alcanza para cubrir toda esa demanda de servicio. Por otro lado, también se van incrementando los costos de redes IPv4. Ya no se consiguen. Hoy, el Lani no está entregando IPv4 en el corto plazo. Porque no hay, está agotado. Y, digamos, el camino de salida o hacia dónde tenemos que apuntar, nos convencimos de que era IPv6. Esto hicimos un análisis en el año 2021 de cómo estábamos, eh, digamos, eh, conformado nuestro portfolio de direcciones IPv4 disponibles. Y llegamos a la conclusión de que en octubre del 2023, o sea, en octubre de este año, si seguíamos sin hacer nada, no íbamos, íbamos a tener direcciones IPv4 disponibles para ofrecerle a nuestros clientes. Así que ahí arrancamos el proceso de transformación de telecom. Este proceso, cuando, lo, cuando, cuando decidimos impulsarlo, eh, digamos tuvimos como, como objetivo desplegar el IPv6 en modalidad dual stack, en aquellas redes y servicios que, que identificáramos que lo soportaban y que lo podíamos adoptar. El principal desafío fue disminuir el impacto del agotamiento del Dirección IPv4, tanto público como privado. Y el alcance es: intentamos que esa evolución que, se, que estamos llevando hacia IPv6 sea para todos los productos y servicios que tenemos en la cartera. En especial, los productos de Internet fija, de Internet móvil y de video. Todo lo que es video on demand. Eh, y ahí, bueno, armamos un equipo de trabajo como para poder resolver este, el proceso de evolución en sí que teníamos. En este equipo de trabajo, digamos lo que decidimos fue armar una comunidad de equipos en modalidad Agile Cross que están orientados a resolver cada, cada equipo ¿sí? en su temática y en su especialización, está orientado a resolver las problemáticas que tiene la evolución de IPVC en cada uno de los tópicos que, que, que están agrupados de ahí que armamos equipo de trabajo con acceso fijo en FTTH otro equipo de trabajo para, la, para solucionar el tema de la evolución en la red móvil, la parte de seguridad, la parte de evolución de los servicios, el acceso de HFC el transporte y algo muy fundamental que IPv6 siempre tiene que contemplar, que es la conectividad en el hogar. La cantidad de dispositivos que se conectan a la red son muy variados. Algunos son aptos para trabajar en IPv6. Algunos todavía aún no están digamos eh, disponibles con el dual stack. Eh, entonces hay que contemplar todo ese tipo de, de cuestiones que se dan en el hogar. En donde el cliente toma servicio. Cada célula de esta, digamos la idea es que resuelva en tu end, -to -end el, dentro de la área de conocimiento, la, digamos, la evolución, tanto a nivel técnico, a nivel de sistemas, a nivel de plataformas, ¿sí? y también a nivel de procesos. Para, cuando comenzamos, eh, uno de, de los, de los eh, tópicos en los cuales no, no, nos enfocamos mucho fue en reforzar el conocimiento de toda esta comunidad sobre IPv6. Y ahí, digamos, una de las la herramientas que tuvimos a mano y que fue muy productiva fue aprovechar todos los cursos que tenemos en el campus del ACNIC. De ahí que nuestra comunidad de, de, de, de estos equipos de trabajo se apoyó mucho en esos cursos. Aproximadamente 100 personas, entre técnicos y gente que desarrollaba sistemas, se enfocaron en realizar estos cursos. Y fueron tomando conocimiento y fuimos evolucionando hacia un proceso en el cual IPv6 empezó a difundirse en toda la comunidad técnica. ¿no? Cada miembro de esta comunidad, a medida que iba tomando metodologías ágiles fue potenciando la autonomía y fue resolviendo digamos en cada uno de estos tópicos las problemáticas. Uno de los primeros pasos que dimos también después de conformar la comunidad fue hablar con la gente de negocio, o sea, la gente que vende los servicios dentro de nuestra empresa, a enfocarnos en cuáles eran los servicios que Telecom se iba, a, a, digamos, estaba apalancando a futuro para poder tomarlos como prioridad en esa evolución. De ahí que se armó una selección de productos. De esos productos seleccionamos el acceso fijo ptth el acceso fijo en HFC y la red móvil. Una vez que identificamos los productos, nos apoyamos mucho también en unos documentos de soporte que tenemos dentro de la comunidad de LACNIC, que ahí los, los, no los voy a nombrar ahora a todos, pero digamos, son los, los, los documentos de los tech eh, que, que le dejamos para que si alguno quiere evolucionar IPv6, se apoyen, a nosotros nos resultaron muy útiles. Sobre todo ahí está el, el famoso documento de 12 pasos para activar IPv6 en la red de un ISP de Jordi que lo usamos nosotros y lo adaptamos dentro de Telecom Argentina a un dicálogo digamos, de evolución de IPv6 que siempre lo tuvimos presente cada vez que tomábamos alguna decisión o íbamos avanzando en la evolución el otro paso que, que dimos después de todo esto fue analizar nuestra red de transporte digamos, una red de transporte tiene que ser apta para, el, para, para, para IPv6 en todos sus routers digamos, porque si queremos dar un servicio masivo no podemos desplegar digamos, eh, IPv6 en alguna zona o en alguna una región del país que no lo soporte. Así que eh, analizamos la red de transporte. Nuestra red de transporte es una red eh, que, que, eh, Perdón. que um, ahí va. Nuestra red de transporte digamos, es una red que hemos evolucionado hace poquito, así que teníamos los routers ya todos disponibles para dual stack. Y bueno, a partir de eso empezamos a, la, a, la, a implementar el desarrollo por cada producto Otra de las cosas que hicimos antes de empezar a evolucionar los productos Fue en armar el plan de direccionamiento Para poder armar el plan de direccionamiento nos apoyamos también mucho en el ACNIC Hablamos mucho con Alejandro Acosta que nos dio muchos consejos sobre cómo armar ese plan de direccionamiento y, digamos, una de las y tomamos distintas premisas de diseño para llegar a este plan de direccionamiento que estamos presentando hoy. Por un lado, que la red esté orientada a los servicios. Por otro lado, que eh, tengamos un uso óptico de los recursos. O sea, la idea es que el plan, eh, digamos, las tablas de direccionamiento de los routers sean lo más eh, digamos, livianas posibles. Eh, por otro lado, también facilitar eh, la implementación de nuevos servicios a futuro. Sí, que la red sea escalable que sea flexible y tener también un bajo impacto en, en la transformación. de ahí que surgió este plan de direccionamiento nosotros tenemos asignado un barra 20 de ipv6 con los primeros dos NIBL eh, pudimos identificar esa eh, o identificamos al servicio en estos casos los mismos que le comenté antes la red móvil, las redes masivas identificamos también a futuro un, digamos un espacio para los servicios corporativos. Eh, y por otro lado, identificar fácilmente las redes de infraestructura. Posteriormente a, ese, a esa identificación de servicio, nos basamos en la región. O sea, en la, en, la, en la ubicación geográfica donde se da ese servicio. Eso nos permite tener fácilmente identificado digamos, y, y, y más liviana las tablas de ruteo. Cada router tiene su propio direccionamiento IP asociado a cada servicio. Esta es nuestra red de transporte, donde ahí tienen un esquema bastante digamos, gráfico. En la parte superior está nuestra salida a internet. Eh, tenemos un core de transporte que es IPv4 MPLS. O sea, y digamos, nos apoyamos mucho en los servicios CIPE y CBPE para, tra para transportar el dual stack entre los distintos componentes del borde. Tenemos el borde en la salida internacional, tenemos el borde que atiende a toda la parte de conexionado de clientes. En la parte inferior está todo el conexionado de los clientes HFC, FTTH, de la red móvil, en lo que nosotros llamamos nuestra red, la capa de tier 3 y taller 4 de transporte. Y algo que buscamos también es que todos los conexionados que tuviéramos, tanto de peering como de CDNs soportaran IPv6. El cliente lo que hace es buscar contenido, el 70-80% de ese tráfico que los clientes consumen en internet. Generalmente, digamos, están contenidos en una CDN o en algún peering. Por lo tanto, si queremos que el consumo de IPv6 empiece a ser superior al de IPv4, necesitamos que tanto la CDN como los peering, como la salida internacional que tenemos, sea IPv6 compatible. Así que hicimos mucho foco en eso. La verdad que tuvimos una buena recepción. La mayoría de las CDNs y de los, de los peering que tenemos ya están en IPv6. Así que digamos ahí, eso fue, es algo fundamental para poder hacer que el tráfico vaya fluyendo en IPv6 y deje de fluir tanto en IPv4. Eh, acá les voy a presentar brevemente un poco el, el esquema de implementación que tuvimos en cada uno de los servicios que les comenté. Empezamos con la red de acceso HFC, eh, ahí está el plan de direccionamiento que tenemos en la red, eh, no, no voy a entrar mucho en detalle porque digamos, va a ser muy técnico, pero la, la idea que quiero que se lleven es eh, digamos, a los clientes, ahora con, a diferencia de IPv4 donde le damos una IP privada, a los clientes le vamos a entregar en su dispositivo de internet una red pública, o sea, va a tener un direccionamiento IPVC que va a ser accesible desde cualquier lugar del mundo. sí. Así que hay que cuidar mucho el tema de la seguridad. Eh, y especialmente a los cable modem, le estamos dando una red barra 56 eso lo van a ver en tanto en HFC como en FTTH estamos entregando barra 56 así que ya no le damos una dirección al dispositivo hogareño, sino que le damos una red completa ¿sí? para que pueda ahí colgar cualquier servicio eh, bueno, con el tema de HFC la, los, los pasos que seguimos fue hacer una prueba de laboratorio una vez que esa prueba de laboratorio fue satisfactoria, pasamos una prueba de campo, lo que hicimos fue identificar lo que llamamos nosotros clientes amigos, que éramos digamos, parte de la comunidad de Telecom, a los cuales lo migramos a, a Dual Stack. Con ellos fuimos investigamos debagueando de el, el uso del servicio, eh, identificamos algunos, algunos problemas que, que teníamos en la implementación y lo fuimos resolviendo eh, en esa etapa de prueba de campo. Esa prueba de campo la hicimos primero para dual stack público, después la hicimos para dual stack privado. Y por último, algo muy importante que, que también hicimos dentro del laboratorio fue homologar todos los modelos de, de cable modem, de doxis 3.0 y posterior, eh, identificando digamos todas las funcionalidades que por más que los vendors te ofrezcan, que es todo, todo apto todo dual stack, está bueno ejecutar una prueba y sobre todo una prueba de seguridad también. ¿No? Eh, en algunos en algunos cablemodem como experiencia, por ejemplo, encontramos que depende del radio que tenías, el radio 5.8 MHz, en algunos casos no levantaba IPv6, mientras que el radio 2.4 sí levantaba. Así que es algo que es importante probar, no solamente que el dispositivo sea apto, sino que en todas sus frecuencias levante IPv6 sin problemas. Eh, en FTTH todavía estamos en una prueba de laboratorio, no estamos en producción. Eh, estamos esperando el desarrollo de, de los sistemas que están asociados a FTTH. Y nuestro próximo paso es hacer una prueba de campo en está Público también con la modalidad de clientes amigos que le comentábamos antes. Estamos en un proceso de homologación con los vendors de las ONTs, tanto en Wi-Fi 5 como en Wi-Fi 6. Ese proceso ya está terminando. Eh, así que la idea es en breve ya lanzar esta prueba de campo que les comentábamos. Y pensamos que ya en el tercer Q, cuarto Q, al final de este año vamos a tener toda nuestra cartera de clientes en dual stack. Y por último, el producto estrella que tenemos que es la red móvil. La verdad, que la red móvil cuando arrancamos pensábamos que iba a ser mucho más complicado que la red fija. Eh, la verdad, que eh, el proceso no fue tan así. Fue un proceso muy sencillo. Una vez que identificamos con nuestros vendors las parametrizaciones que teníamos que hacer en el core de la móvil para soportar IPv6, digamos a través de las pruebas de laboratorio y las pruebas de, de, de, de, de campo, pudimos tomar un poco más de confianza y empezar a desplegar dual stack. Acá hay algo muy importante en la móvil, que es el acompañamiento de los sistemas. Todo el rating que se hace de la móvil tiene que acostumbrarse a que ya no se ratea más digamos, algunos consumos en B4, sino que, se, hay que hay que identificar esos servicios también con su direccionamiento IPv6. Generalmente uno tiene paquetes en los cuales promociona o, o, digamos, o, o no, o no tasa algunos destinos, como por ejemplo algunas redes sociales. Bueno, a través de las direccionamientos IP se identifican ese tipo de servicios y hay que adaptar todos los sistemas de rating para que, digamos, eso suceda. Eh, así que es muy importante el acompañamiento en este modelo de trabajo en la red móvil de toda la gente del sistema que está trabajando sobre el rating. Otra, otra situación también que contemplamos es el tema del roaming, el roaming internacional. También estamos haciendo acuerdos en, en dual stack. Eh, eso nos permite también ir de a poco migrando a ipv 6 el tema del roaming y dejando de usar ipv4. Y algo muy importante en la móvil es dejar de usar ese genat ¿No? Eh, hoy los, los sistemas móviles todos tienen un CGNAT son todos, digamos, están trabajando la mayoría en, en IPv4 pública, eh, privada así que a medida que uno va desplegando IPv6 va descargando el uso del CGNAT y va dejando infraestructura ociosa sobre el CGNAT, lo cual ahorra muchos costos a futuro y sobre todo si se quieren expandir a 5G digamos va a hacer que la inversión que tengan que hacer sobre el CGNAT va a sea mucho menor Eh, aquí, algunos eh, indicadores que tenemos de, de seguimiento de la evolución que vamos haciendo. Disculpen, no, no se va a ver muy claro, pero les voy a comentar un poco cómo, digamos, de la evolución que tenemos. Nosotros en Telecom Argentina, a nivel móvil, tenemos 20 millones de clientes. Eh, en este momento, tenemos 4 millones de clientes en Dual Stack. Esto es producto de que vamos homologando los terminales, los vendors van aplicando el feature para tener dual stack en el, en el terminal móvil y eso hace que a medida que pasa el tiempo vamos sumando más cantidad de clientes con, con dual stack disponible. Con, ese 4 millones, con esos 4 millones de clientes que ya tenemos en dual stack el tráfico de IPv6 de la móvil ya es el 12% sobre IPv4, o sea del total de tráfico el 12% ya se está dando en IPv6. Y hay un gráfico también donde va, estamos mostrando cómo va evolucionando, digamos, este despliegue en la móvil lo fuimos haciendo región por región, ¿no? a medida que íbamos a eh, identificamos algunas regiones con el menor caudal de clientes, fue la primera que, que implementamos, una vez que he tomado confianza fuimos pasando a las distintas regiones y es donde estamos hoy parados. Hoy tenemos el 100% de la red disponible para Dual Stack. Y a medida que los celulares, digamos, los terminales celulares estén con el firmware para dual stack, se van a ir sumando a, este, a esta red. Y, el, eh, digamos, lo que, lo que va a seguir pasando es que el tráfico en IPv6 va a seguir creciendo sobre el tráfico de IPv4. Hay un tema también que es muy importante destacar, que es la seguridad. Digamos, en IPv4 se, hace un, se aplica un modelo de seguridad que no es 100% compatible sobre IPv6. ¿No? IPv4, cuando uno, cuando uno encara el, el proyecto de evolución de IPv6, tiene que tener en cuenta que toda nuestra, nuestro, nuestro, nuestra gente que trabaja en seguridad eh, entienda cómo es el funcionamiento sobre IPv6, se capacite, eh, digamos que se difunda entre todos los equipos de seguridad cómo es una red IPv6 donde ya el cliente no tiene una IP privada en su casa en cada dispositivo, sino que cada dispositivo empieza a tomar una IP pública y contemplar todos los procesos de seguridad que digamos hay que contemplar en IPv6 nosotros nos enfocamos mucho en la seguridad de borde con Arbor eh, tenemos en nuestra salida internacional identificado Arbor ya funcionando con IPv6 para, para digamos eh, mitigar ataques. Después también el, el firewall que se pone en los dispositivos de clientes. Es muy importante eso para que tanto el cliente como la, digamos, la infraestructura de, de telecomunicaciones no tenga eh, ataques sobre redes IPv6. Y lo que le comentaba antes, ¿no? A un cliente ya no, no tiene más un IP, sino que tiene toda una red atrás disponible. Eso es muy importante que la gente de seguridad acompañe a ese proceso para que aplique mecanismos de seguridad que sean distintos a los que se aplican sobre IPv4. Un, algo muy importante también es aplicar los test de vulnerabilidad sobre los dispositivos que instalamos en casa de cliente. Eh, eso es un proceso que vamos corriendo recurrentemente, testeando de que no haya ningún bug ni nada por el estilo que, que pueda digamos, eh, generar alguna vulnerabilidad. Esta es, estos son nuestros indicadores esta es la situación actual que tenemos en Telecom eh, el 7% de nuestra red ya está en, sobre IPv6, o sea a nivel de tráfico eh, esperamos que a fin de año ese tráfico sea del 30% eh, la evolución que hicimos recién está empezando eh, va a continuar mucho en los próximos años eh, IPv6 el próximo paso que vamos a dar es sobre el mercado corporativo, todo lo que nuestro equipo de B2B le, eh, digamos, comercializa. Eh, a nivel de transporte, eh, ya estamos implementando eh, los primeros pasos sobre ies 10 para tener nuestro core de transporte en IPv6. Y bueno, nuestro aspiracional, o sea, nuestro objetivo aspiracional es llegar a, en algún momento a IPv6 only. Entendemos que faltan todavía algunos, casos para, algunos pasos para dar. Pero ese es nuestro objetivo, nuestro digamos, eh, objetivo así aspiracional para, para, para poder lograrlo en, en breve. Eh, ahí van a ver en ese gráfico que en un momento la curva de IPv6 baja en cuanto al tráfico. Eso fue porque detectamos una vulnerabilidad en, nuestro, en uno de nuestros cable modems, que hizo que bueno, saquemos ese cable modem de servicio en dual stack y lo pongamos en, digamos, en IPv4 hasta que resolvimos esa vulnerabilidad y luego volvimos a desplegar la red en dual stack. ¿Sí? Así que eso es importante también. Vuelvo a remarcar el tema de seguridad, siempre tiene que estar ahí muy, muy vigente. Bueno, esto es todo. Eh, no sé si tienen consultas, eh, algo que quieran saber en profundidad. Muchas gracias. Sergio, te invito a que te quedes un segundito ahí. Tenemos una pregunta ah, ah, okay, que, okay. que viene de un participante remoto. Guillermo la va a leer. Hola. Eh, bueno, tenemos una consulta de Asael Fernández. Dice: Buen día. ¿Cuándo estiman llegar al 30% de tráfico IPv6? Y a IPv6 only, ¿qué estimaciones? Eh, bueno, el objetivo que tenemos para fines de 2023 es llegar al 30% de tráfico en IPv6 y eh, IPv6 only estimamos que vamos a llegar en un par de años primero necesitamos evolucionar nuestro core de transporte necesitamos también empezar a que nuestros dispositivos tengan xlat, digamos como para ir a un mecanismo de transición que nos permita llegar a IPv6 only eso requiere un montón de esfuerzo en cuanto a homologaciones en cuanto a adaptación de, de sistemas, también, y identificar dónde, hacemos el, digamos, dónde ponemos la funcionalidad de CLAT y, y PLAT también en la red. Así que estimamos que en dos años vamos a llegar a ese, a ese estadio. Gracias, Sergio. Bueno, tenemos otra pregunta. Adelante. Jordi Palet, eh, me, queda, me queda la duda de, de por qué os fijáis ese límite del 30%, porque, en base a mi experiencia, en el momento que tenéis habilitado dual stack o IPv6 only no hay diferencia en ese sentido. Eh, si vuestros cachés, que entiendo que tendréis cachés Netflix, eh, Meta, etcétera, etcétera, etcétera, están con soporte IPv6, entiendo que es el caso. Sí. Eh, básicamente eh, el tráfico residencial va a llegar al, no al 30% sino al 80% eh, de los usuarios que tengan IPv6, obviamente. Sí, mira, eh, sí, muchas gracias por la pregunta. Hay un tema que es importante también para que para que IPv6 suceda, digamos, algo que necesitamos es que los dispositivos que usan los clientes en su hogar sean aptos para IPv6. Los televisores, los dispositivos de los cuales acceden a los OTT, los celulares, digamos, to, todos los dispositivos tienen que ser aptos IPv6 en la Argentina hoy no estamos pasando un momento económico muy, muy próspero digamos. entonces esa renovación de terminales que tienen o de dispositivos que tiene el usuario en su hogar, no se está dando a la velocidad que estábamos esperando así que por eso que nuestras previsiones son un poco conservadoras en cuanto al, al tráfico que podemos alcanzar Bueno Siento que no hay más preguntas, ni remotas, ni en sala. Entonces, Sergio, muchísimas gracias, no solo por tu no, presentación, por sino por tu disposición para adelantar tu presentación. Okay. Así que gracias un aplauso, a fuerte, por favor, para él. Invitamos a pasar a Pablo Ruiz Díaz.